Cristo. terrestres les gusta competir <risa> soy yo nitro Soxide. soy el más rápido de la galaxia viajo buscando criaturas que me pongan a prueba yo lo llamo la supervivencia del más rápido y así es como se juega desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera si él gana me largaré de su pequeño planeta si gano yo, lo convertiré en un estacionamiento de concreto y serán mis súbditos. <risa> Prepárense para jugarse el futuro de su planeta. Bienvenido a la Zona de Aventura. Aquí podrás explorar la zona y practicar tu destreza. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras y parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a un circuito, debes dirigirte a un portal que tenga un vórtice activo y te llevará a la línea de salida. Termina en primer lugar y ganarás un trofeo. Cuantos más trofeos tengas, más circuitos se activarán. ¡Suerte! Y pisa el acelerador. Por desbloquear esta zona Aquí tienes cuatro circuitos más ¡Suerte! Papu estar cansado de ver tortugas en carrera Papu querer acción para ser grande Y probar que Papu ser el mejor Papu ser el mejor Papu ser tan rápido Tú ir para atrás Ah, Papu no encontrarse bien hoy. Quizá Papu no comer bastante desayuno. Ah, ah. Ah, tú ser rápido para tan pequeño. Llave para ayudar. Oxa y ser gran problema para ti. Él no tan grande, pero mucho más gruñón. De a todos en estas pistas, ¿eh? Bueno, ahora verás por qué todos me tienen miedo en el circuito. Seré yo quien se enfrente a Oxide porque te voy a hacer trizas. Si sí, anda, vamos. No eres tan lento como creía. ¡Me sorprendiste de veras! ¡Aquí está la llave del ganador! Ah, ¡Aún así, no creo que seas tan rápido como para ganarle a Oxide! ¡Vamos a perder nuestro bello planeta por tu culpa! esto, ¿Una carrera? ¡Olvídalo! Para enfrentarte a Oxide tendrás que ganarme antes. <ríe> Soy el rey de la velocidad y voy a salvar al mundo. Por un módico precio, claro. <ríe> Oye, me ganaste y limpiamente. ¡No tendrás tanta suerte contra Oxide! ¡Toma la llave! ¡Te la mereces! ¡Ay, ah, esa bandija! Parece que la pequeña Alimaña consiguió todos los trofeos para ser campeón mundial. ¿Por qué te tardaste tanto? a demostrar quién es el más rápido! ¡Ah! ¡No puedo creer que me hayas ganado! ¡Nunca pierdo! ¡Qué vergüenza! ¡Se reirán de mí en toda Gasboxia! ¡Bien! Tu desgraciado planeta quedará verde y frondoso. Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo Hasta que no las hayas ganado y compitas otra vez Nunca podrás decir que eres el más rápido No será la última vez que te enfrentes con NitroSoxide. Oxide Nos volveremos a ver ¡Regresaste y veo que traes todas mis reliquias! ¡Estoy atónito! Bueno, ya es hora de que te dé una lección de velocidad. ¡Esta es la carrera final! Debe ser que los años me pesan ¡Se acabó! Ya no volveré a correr en estos mundos débiles y atrasados Quédate con tu triste planeta ¡Me largo de aquí para siempre!